Otro tipo de mapas, que representan una mirada no hegemónica, una otra mirada del territorio, pero también de las comunidades que sostienen esos territorios y sus bienes comunes. Iconoclasistas son un dúo de uruguayos, también muy eh, habitados, por decirlo de alguna manera, en la Argentina, ...que llevan muchísimos años trabajando con la herramienta del mapeo colectivo... ...son los creadores del de manual de mapeo colectivo... ...que también veremos, que ha dado la vuelta al mundo... ...y ha servido para muchas y muchos como recurso... ...y ellos han hecho pues, muchísimos encuentros en diferentes partes del mundo... ...pero también en sus propios territorios, con comunidades muy diversas. Y nos plantean pues, este otro mapa, en el que si pensamos en darle la vuelta porque nadie nos ha dicho que tenga que ser realmente la proyección que conocemos de Norteamérica y Europa al norte y el sur, África y los países del sur, etcétera sea lo realmente verdadero, la verdad, ¿no? Por tanto, nos podemos preguntar, como ellos, en esta maravillosa cartografía que estuvo expuesta en el Centro de Paris de París hace poco, ¿a quién pertenece la Tierra? Por tanto, eh, como dijo Alfred Korzybski, el mapa no es el territorio. Una máxima que trascendió y que la hemos quizás escuchado en muchos lugares, o... pero que viene de un hecho sucedido en la Segunda Guerra Mundial, eh, cuando Korzybski iba con sus tropas con un mapa eh, prediseñado que contenía una serie de datos y se cayeron en una fosa que no estaba en el mapa. Por tanto, eso que nos han contado, eso que nos muestran, la representación gráfica, cartográfica, que muchas veces conocemos, no siempre es el territorio. Lo mismo que nos presentaba René Magritte con su traición a las imágenes, con esta obra conocida y reconocida mundialmente, esto no es una pipa, porque es la representación de una pipa. Por tanto, tenemos que tener muy claro que nosotras como mapeadoras o mapeadores vamos a representar gráficamente algo, una problemática, un conflicto, una comunidad, una red, etc. Y eso tenemos que tenerlo muy claro porque vamos a fugir como meros mediadores. No vamos a representar realmente lo que está pasando y no vamos a ser del todo inclusivos, aunque vayamos a tratar de buscar la manera de, de fomentar esa diversidad, pero también de eh, que sea lo más inclusivo posible ¿no? en muchos aspectos tomar en cuenta de manera horizontal las decisiones. Dicen por ahí que lo importante de un mapa no es lo que muestra sino lo que esconde y eso también es algo que tenemos que focalizar nosotros, es decir, desde ya empezar a pensar que lo que queremos mostrar nosotros como parte de Bedi, del Emprende, por diversidad de nuestros propios prototipos, que tenemos un objetivo muy claro, no solamente quedarnos en eso y además no es nuestra única mirada la que va a ver reflejada ahí, estamos fomentando espacios comunitarios desde la diversidad por lo tanto es muy importante tratar de mostrar lo que esconde que es lo más difícil y eso solo se puede hacer si trabajamos conjuntamente y de maneras pues muy acompañadas y llevando muy claro que los tiempos de las comunidades no son los mismos que los tiempos que podemos marcar nosotros en ciertos aspectos y sentirnos nosotros como parte de esas comunidades y buscar lo que esconde tiene que ver con buscar lo que vibra y con lo que yo considero que es lo que da esencial, pero como... veremos por qué. Por tanto, nos preguntamos también qué nos muestran los mapas que conocemos, cómo nos lo muestran, quién lo diseña. Y esta imagen de un cómic que retrata pues, esos, es, a esos exploradores del siglo XIX que también llegaban como un año de conquista, ¿no? a, en búsqueda de la ruina, del sentido romántico, y llevaban también a sus dibujantes para retratar. Eh, lo que estaban viendo pues también nos mostraron y difundieron y escribieron en sus libros de viajes y sus poesías y sus literaturas una mirada que había que preguntarse si realmente es la que nos muestra el territorio y las comunidades que lo cohabitan. Por tanto, ahora, haciendo un repaso general por los tipos de mapas, podríamos decir que mapeamos solamente con el caminar, que mapeamos diariamente nuestra vida cotidiana y que a lo largo de la historia se ha mapeado de muy diversas maneras. Un ejemplo, si pensamos en nuestro eh, pasado presente prehispánico y en los mapas pintados, como por ejemplo los murales de Chichen Itza, el templo de los guerreros, o diferentes tipos de, de representaciones sobre muros, en este caso, nos estaban hablando de una vida cotidiana y de un eh, pues, territorio ¿no? habitado por por una comunidad de personas, con sus prácticas sociales, etcétera. De alguna manera siempre ha sentido esa necesidad por representar gráficamente los territorios. Estos son otro tipo de mapas artesanales, las cartografías en el suelo, que se dan desde hace muchísimos tiempos en comunidades, sobre todo en África, pero también en otros lugares del mundo. Y es muy interesante porque hoy suelen comenzar las mujeres a dibujar y se van pasando un palo. Eh, y bueno, pues es un tipo de mapeo que también está ahí, que hay una lectura complementaria que trabaja sobre este tipo de mapas. O los clásicos mapas de la CIA, ¿no? Ahí tenemos a Nixon y que nos está mostrando este tipo de mapas, como es la mirada de los mapas de la CIA con respecto a otro tipo de mapas, qué mapas queremos nosotros codiseñar, o los mapas del tesoro, <ríe> pensemos en los goonies y esos mapas más soñados, más creativos, más imaginados pero también posibles o los mapas psicogeográficos vamos a ver también otra técnica que es la deriva que está muy asociada, o yo la asocio mucho a los mapeos y siempre es como un paso previo para mapear, el explorar el territorio caminarlo, derivarlo pasearlo y vamos a ver cómo este tipo de mapas que fueron eh, creados o diseñados más bien por los situacionistas en la época de vanguardias artísticas a principios del siglo XX en París, en un París que estaba siendo gentrificado y estos compañeros vivían en barrios digamos no tan céntricos, no tan urbanizados, más periféricos y comenzaron a ver cómo estaban siendo expulsados por gente de mayor poder adquisitivo y comenzaban a gentrificarse esos espacios como está sucediendo en Mérida, en el centro por ejemplo y comenzaron a intentar buscar otra mirada del territorio, entonces salían durante jornadas enteras y semanas enteras a caminar y llevaban mapas individuales que ellos iban dejándose llevar por lo que surgía en el camino y dejándose llevar también, influenciar por lo que la geografía ¿no? de ese territorio les iba haciendo sentir a ellos mismos en sus cuerpos y en sí mismos, de ahí la psicogeografía. Por tanto, si entendemos la cartografía como una ciencia, le ponemos la etiqueta de lo social, ya cambiamos la mirada de esa cartografía y podemos pensar en otro tipo de mapas y podemos pensar en una otra disciplina cartográfica de, como ciencia desde otra mirada, que urge mucho pero también tenemos el mapeo colectivo que podríamos pensarlo como un sinónimo pero al mismo tiempo nos habla más de técnica nos habla más de, de lo analógico, de lo físico, del papel de crear mapas mucho más irregulares ¿no? eh, mapas que partimos normalmente de un de un papel en blanco o podemos partir también de un papel eh, diseñado conforme a los límites administrativos de una ciudad, pero sobre todo implica el crear eh, como objetos artísticos también, ¿no? y los mapeos colectivos lo que implican sobre todo es trabajar en común, trabajar de manera colectiva. Hago un inciso para ver cómo voy de tiempo y seguimos con las comunidades de afectados. No podemos entender la diversidad como un bien común y, y querer mapear o pretender mapear la diversidad si no tenemos en cuenta que no hay mapeo sin comunidad. Y yo diría que no hay mapeo sin dejarnos afectar. De ahí que yo utilizo mucho el término de comunidades de afectadas, que fue acuñado, en principio, desde el punto de vista académico, por una psicóloga, también filósofa, Vinciane Desprez, y retomado por otros autores como Bruno Latour o Antonio Lafuente, para hablar de lo importante que es a la hora de trabajar en común y de pensarnos como un nosotros más que como individuos, como seres sociales que nos relacionamos con nuestros espacios y con nosotros para convivir como comunidades de afectadas, es decir, normalmente es muy fácil ver cómo emerge el procomún y es muy obvio con los recursos naturales. Cuando en nuestra comunidad falta el agua y o viene una empresa para privatizar una multinacional y nos quita esos recursos, emerge esa comunidad, entonces se hace ver la afectación. Pero no tenemos que esperar a que existan este tipo de, de cuestiones, de privatización y extracción de recursos o catástrofes naturales, como pueden ser los terremotos más recientes, para que hagamos comunidad y para que nos sintamos afectados. Y no hablo solamente de sentirnos afectados y llevar la bandera del ecologismo o del feminismo, que es muy importante, sino desde la vida cotidiana, el dejarme afectar. Y eso tampoco tiene que implicar el sufrir ¿no? y el hay que marcar unos ciertos límites también. Pero el Tomar esa conciencia de que somos comunidades de afectados a mí, por lo menos personalmente, me ha servido para entender muchas cosas. Por tanto, yo no visualizo y no facilito un mapeo colectivo si no es entendiendo lo, como que nosotros también somos parte de una comunidad de afectados. ¿Afectados por qué? Por múltiples problemáticas o no, o cosas bonitas, agradables, afectados por nuestros prototipos, afectados como comunidad de afectados por emprender la diversidad y más allá por las comunidades que vamos a implicar en estos procesos, etc. Y aquí retomo una cita de Vinciel Desprez, precisamente, que, a, que dice que es a partir de la construcción de una comunidad de experiencia que cada cosa que experimentamos puede convertirse en un mundo común. Y en cierta manera, aquí hay una autora que también les propongo leer eh, las lecturas complementarias de este primer módulo, o unidad, que es Marina Garcés. Que escribió un libro que se llama Un mundo común y que recomiendo mucho. Lo que quiero retomar de estas mujeres es la noción de la experiencia, también relacionada con esta noción de lo afectivo. Introducir, por supuesto no la mirada femenina, sino que ya es, de por sí el mapeo debe de incluir esa experiencia ¿sí? y ese sentir también desde el cuerpo. Si pensamos, por ejemplo, en comunidades de afectados como las comunidades de VHSI o los alcohólicos anónimos, como tal, eh, tenemos un ejemplo muy claro de una comunidad de personas que se junta para hablar de lo que les pasa. Nosotros aquí tenemos que entender que para mapear tenemos que conformarnos como una comunidad para hablar de lo que nos pasa. Por tanto, esto es muy importante. ¿no? Un proceso colaborativo en el que deberían de participar todas las personas y agentes a los que ese proceso puede afectar, y no solo quienes se sientan directamente aludidos, es decir, no solo nosotros aludidos, no solo a los aludidos por eh, la afectación tal, sino familiares de los concernidos, amigos, gente que cohabita con nosotros, que muchas veces no nos paramos a hablar con ella, o lo queremos, o por prejuicios, o por lo que sea, pero que también debemos de incluir, y ese es el ir un poco más allá. Dice Catherine Walls, una eh, académica de la decolonial, decolonialidad, que más que la idea simple de interrelación o comunicación, como generalmente se lo entiende en Canadá, Europa o Estados Unidos, la interculturalidad, y aquí hablo también de diversidad, señala y significa procesos de construcción de un conocimiento otro, de una práctica política otra, de un poder social y estatal otro, y de una sociedad otra y un paradigma otro que es pensado a través de la praxis política ¿Por qué introduzco la noción de la praxis política en relación a la diversidad en relación a la comunidad de afectados y al bien común por tanto porque tenemos que pensar también y darle la dignidad que merece a los espacios eh, no sólo de creación colectiva sino de movilización colectiva gracias a esto se han conformado los derechos humanos, por ejemplo, gracias a las luchas sociales. Es un camino, es un proceso. No podemos pensar la declaración universal de los derechos humanos sin pensar en activistas, sin pensar en personas implicadas desde muy diversos ámbitos. ¿no? Y de, de pensar en estas luchas y en esta hacer comunidad y dejarnos afectar. Esta imagen ¿no? de, del pasado septiembre en México, de, la, de pensar en una corresponsabilidad, de cómo emerge toda esa colaboración, por una catástrofe y luego a veces parece que se disipa, pero no, yo creo que se coorganiza en otros espacios. Y por tanto pensar en reclamar. Para mapear tenemos que reclamar, reclamar algo, dejarnos aceptar ¿Por qué? Para indignarnos, para juntarnos, para... Hay una cuestión muy importante que es mapear desde la horizontalidad, mapear desde el generar espacios para la escucha, la escucha activa. ¿Dónde? En los espacios sociales. Por eso es muy importante que aunque nosotros queramos mapear Cuestiones más reducidas en espacios internos, con personas muy concretas. Siempre estamos en relación con los entornos y no podemos olvidarnos de eso. Los que estáis mapeando espacios digitales, pues espacios digitales como espacios sociales, donde reclamemos la ciudad. Como dijo David Har Harvey, transformemos la ciudad en algo radicalmente distinto. Aquí les recomiendo lecturas como Henry Lefebvre, del derecho a la ciudad, o Ciudades de rebeldes de David Harvey.